Aló Alice! ¡Buen día! Buenos días, Hako, ¿Qué traes ahí? Es una caja que me dio un extraño fuera del estudio. Me dijo que dentro había un gato de Schrodinger. Yo y Alex ya te hemos dicho que no aceptes cosas de extraños. ¿Y a qué te refieres con gato de Schrodinger? Pues respecto a cómo un gato dentro de una caja tiene un mecanismo que lo mata con un 50% de probabilidad, por lo que mientras no se ha observado el gato, este está vivo y muerto al mismo tiempo. Sé que es el gato de Schrodinger. Que de hecho me sorprende más que lo sepas. Pero, ¿eso significa que traes un gato muerto? Tranquilo Alice, no lo está. Gracias a Dios, no me asustes así. Pero a la vez sí. O sea, que no lo sabes. Pues no lo he abierto. Pero no lo he visto moverse hasta ahora. Seguro que el gato no está... Eh, ahora que lo pienso, ¿es verdad? ¿Está vivo sí o no? Sí, no, no lo sé. Solo ábrelo. Está bien, pero ya te digo que gritaré si sale algo feo. ¿Y bien, Ako? Está vacío. Espera, ¿entonces dónde está el gato? Habrá escapado en algún momento. Ah, qué bueno, eso significa que está vivo. Sí, pero al mismo tiempo no. Por un demonio, Ako.